Está bien, está bien, si no quieren tener tanto rating, está bien Qué bueno que hayan tomado esa decisión Porque son humildes y porque les ha de sobrar gente que los vea <risa> Dos cabezas piensan mejor que una Ahora, imaginen lo que soy capaz con tres Que ningún baboso se le pegue El se prende cuando ya llegue A los hombres lo tiene de hobby Una madrilla como Nairobi Mucha calor de la chingada y este, a pesar de que estuve a punto de colapso varias veces, pues me di cuenta que realmente pues, soy indestructible y, y fue muy divertido porque pues toda la gente pues, nada más veía mi peluche en el estuche por todo el cuerpo y se, se, se, pues, se, se, se me los calzones. ¿no? Soy como el aire. Estoy en todas partes. Entonces, crack, and fish go And the seal goes out, out, out Nada más les alcanzó para dos programas Él se le gana, rompan el cochinito para la próxima Pero espero que hayan aprendido de mis lecciones En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita eh, eh, eh. Ella más miente necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola ¿Qué? What does the fuck say? Hey ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Me pregunta que ¿Cuál fue el mayor reto de participar en este programa de Tienes la Máscara? Eh, la verdad, eh, aguantarme el, el vómito al ver algunas situaciones de pena ajena. Entonces no te guste lo que digo, pero la neta, tú piensas igual que yo, soy un mal necesario. <risa> ¿Cómo vieron a Cervelo? Él e es <risa> de mi generación. Está cerca de mi edad. Digo, para cargar esto, que debe pesar bastantes kilos, <risa> debe estar bastante joven. Sí. No sé parece que muerdo. Pero nada, nada. Tú cuentas conmigo. ¡Qué bárbaro, público de pie! ¡Con este imponente monstruo, Cerbero! ¡Vengan esos cuatro o cinco dedos, Cerbero. Cerbero! ¡Cerbero! ...decía que es un mal necesario. Por lo que siento que es alguien que dice lo que es difícil a veces escuchar. O sea, alguien que da noticias. ¿Podría ser podría ser el teacher López Doriga? Podría. ¿Podría, ¿Podría ser. No. ¿Qué pasó, mi tatí? ¿Qué mi pasó, mi hijo tía? ¿Cómo está pichisuricatos? Parece que es una gente joven, porque eso de echarse al piso y perrear y yo perreo, no, no, eso no es de un cuarentón ni un cincuentón. Mi pregunta para ti es, ¿tienes tres cabezas? ¿Tienes estas tres personalidades que están batallando adentro de ti? ¿Qué representa esto para ti? Tengo muchas cervedas. Tres veces puedo amar, tres veces también puedo engañar. La primera por coraje, la segunda por capricho. Y la tercera, por placer. No puedo creerme. ¿no? Pásenle a lo barrido, estoy haciendo una entrevista, pero ve, estoy atendiendo a unos fans. Por favor, ¿qué pasa? Escorpión, mucho gusto, cantaba. ¿Hay alguien ahí? Yo, yo, yo ¡Ay, me... Apaso, mira, que adelante. Yo, ¿qué tú! ¡Adelante! ¡Ay, qué lengüetazo con COVID! ¡Ay, qué lengüetazo! <risa> y además, si Tati y yo tenemos muchas cosas en común. ¿Yo, y tú? ¡Los dos odiamos a la maldita lisiada! ¡Eh! Ah, ¡La alemana! Sí. ¡Es de los tuyos! Tengo encargo de que todos lo sepan. Sí, me alimento de ti. Entonces es periodista. Conocí a Yuri también. ¡Ah, hijo! ¿De veras? ¿Pero en el apagón? No, en la maldita primavera. Ah. Ah. No lo cabrón. Soy el dios internet. ¿Tú y yo tenemos algo en común? Sí. ¿Qué? Los dos amamos a Yuri. ¿Sabes? No intentes chingar. Porque de este cuero salen todas las correas que quieras. La bronca es que la voz no, no hacía match. Pero la voz es así. ¿Normal? No, güey, no sé más. Claro que sí, nada más es que yo coloco la voz de tal forma que parece Engañas. que no soy yo. No, de tres cabezas, pues, ¿qué? Escorpión, Alex y... Y otra. Y otra. Guau, <risa> güey, wow, pues te quiero dar un abrazo. No lo puedo creer. Hasta eso ya no te perdí el asco, guapa. Ya, te quiero ah, muy ah, poquito, ah, pero te quiero. Yo pienso, a mí se me figura eh, que es Fernando Colunga. Ah, ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Después de esta interpretación, confirmo, es Chumel Torres. <risa> Necesito concentrarme, porque no son los demás, pero yo. Yo vengo por todo. Argumentar. Tiempo, tiempo, ya se me cansó Cerbero. Déjale, pongo la sillita. Sí, Cervero lleva un rato paraguas. Sí, pobre. No, y está cañón. Sí. Esa, esa, cosa de pesar. O sea. Qué lindo man! Oye. Qué hermoso eres. Cervero, nos sentamos aquí si quieres. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> Estás muy pesado. Estás muy pesado. Cervero. Guau. Wow, muy bien. Ya. No. Stay. Ya. Stay. Stay. stay. stay. Seguridad. Amigo, ¿eh? ¡Está te encargo. Ya. No, no. Stay. A mí sí me pareció que, o sea, tiene una voz como, como igual ronquita, pero me pareció bastante bien lo que hizo. La presentación me gustó. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera! Gracias, Ay, gracias, gracias. Sí. Voten por mí en pequeños gigantes. Voten por él. ¡Woo! ¡Nadie lo vio. ¡Ay, yo lo iba a decir, estás? Consuelo! Oh. ¡Ay, tati! No, pues no. ¿Qué pasó, súbditos? No adivinaron nada. <risa> ¡No! se <risa> unos ¡El dios! ¡El dios del internet! ¡Dios de del internet. internet! ¡Alex, te fallé! Tengo la voz de un dios ¿Qué te puedo decir, Juanpa Basurita. <risa> es verdad. <Eso> no. <risa> es verdad. <risa> No puedo creer, no puedo sí, sí, sí, sí. creer que fracasé el sí, escorpión. ¡Eh! ¡No! Pinche bicha guapa, estúpido! Sí, sí, ahora sí <risa> dime todo, dime todo lo que más quiero no, decir. No me adivinó el güey, no. a pesar de todas las pinches pistas que a sí, mí sí, quedan más fáciles sí, que para sí, un niño sí, de primaria. Es más, no hoy, no hoy me comentaste en mi video. Hoy te comenté. Hoy me comentaste. Hoy ¿sí? Pero viste cómo te soltaba así como el buscapiés para que voltearas al otro lado. Y dije, este fan me está otra vez molestando. No puedo creer es este güey. Sí, Alex, siempre lucha, en el estuche y en todas partes ¿no? tengo la, la capacidad de cambiar la voz si quiero Ay. y de así. no pues no ¿y bien? ¿Has, has hecho doblajes hiciste una gaviota claro también doblé a, a... no, no, no, no, no puedes no no no no no no no no no no no ¿Cuánto gusta misionero? Este chivito de precipicio. ¿Qué posición? Ah, nada no, más, ok, okay. está bien. por aquí yo soy tu fan, te eso? lo he dicho mil veces. Es increíble lo que haces, es súper divertido. Sí, obviamente, yo sí le he sacado la verdad, pero no, lo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Te acuerdas cuando amigo. te enseñé a cantar Hakuna Matata que Ay, estabas bien, güey? Sí, claro. Pues es, sí, la verdad. O sea. ¿Los niños les caes tú bien? ¿Eres amado por los niños? Yo soy amado por todo aquel ser humano que se topa en mi camino Soy un mal necesario, pero chicos, grandes, toda la familia me conoce ¿En qué me parezco al personaje que te enfrento ¿eh? todo el peluche, cabrón, mira ya <risa> No puede aguantar, y Tati, ta, voltea hacia arriba, tu cara, tu cara hacia arriba Siente el pinche calor que no, se siente así. Pero siente el calor hacia arriba. Mueve la, ca la cara nada más hacia arriba. No ver? se ve, pero adentro. Puedes mover la cabeza. Si mueves para arriba, la... sientes un pinche horno. Oye, y que y te no. mata. A ver, puedes decir, soy tu padre. Yo soy tu padre. ¡Ale! A Yuri también le da clases. Oh, por supuesto. ¿Quién crees que le dedicó la maldita primavera? Claro a ti. ¿De dónde, ¿de ardió, ¿de dónde crees que viene la deidad? Lo que sea de se edad, sale cada de quien. Sí. Exacto. Lo que sea de cada quien, pero sí se ardió Yuri de que la deje. Entonces me parezco al personaje que interpreté, pues en eh, que digamos que tengo personalidad múltiple, sí, tengo eh, cerebro múltiple, porque estoy pues, es muy cabrón, soy un sabio, y además tengo peluche en el estuche en todo el cuerpo. Bien. Es muy llevado, dice, unas barbaridades, pero Lleva aún así lo queremos, es lo una amamos, odio, lo amor. Lo llevado, yo soy bien respetuoso. Yo, casi me, me mató allá, ahorita, me ah, bueno, persiguió. Pero, pero yo por, por hacer patria, nada más. No mata nada a un personal, chaparro. Mata a un chaparro. Qué poca <risa> abuela. <risa> Qué, bien jugado, bien jugado. Mi mayor aprendizaje podría ser que eh, escoja mejor mis proyectos, porque la verdad que me estén pidiendo fotos y todo eso, pues no me gusta, es, no, no es profesional. Y, y todo eso que, que me estén alabando y todo eso. La verdad es que llega a ser molesto. Yo que estoy acostumbrado ya a rozarme con estrellas de Hollywood, de, de alto pedorraje y todo. Y venir aquí con los mexicanos, ni pedo. Eso me pasa por humilde. Te mando un beso donde no te pegue el solte. Ahí está. Oiga, <risa> oiga. <risa> ¿Qué tiene? Pues a ti, es una diva. Claro. Ay, Diosito, sal. ¿Eres más joven o más viejo que yo? Yo no tengo edad. Anda Soy un personaje mitológico Voy más allá del tiempo y del espacio No saben qué calor hacía adentro o sea, Me imagino es, lo que pesa Parece que te metías a un horno De hecho huele, huele a león mojado oh, y En el momento que me quité la máscara Ese momento lo bebí eh, Pues con gran placer Porque me di cuenta que no tenían Ni puta hija de lo que estaba pasando And the goes to... Lo más difícil de participar en quién es la máscara, eh, pues. La vida es un viaje y tú me mostraste lo loco que puede ser el trayecto, pero sobre todo lo divertido que es llegar al final. What does the fox Realmente es aguantar estar en la pinche botarga es Aguantar estar en el pinche personaje Acá, este, con todo el calor Porque sí este Es hablar, es cantar Es bailar, es aguantar El pinche lordo más Todo eso no es fácil, no es fácil Pero, pero, pues uno, porque es Dios Por eso lo hace Bella Oh hey, I got What the fuck?